¡Qué hermoso día! Es tu día, es un día santo, y es Navidad. Estamos muy contentos de estar en esta tu casa. Hemos recibido algunos de nuestros amados, padres, hermanos, hijos, sobrinos, abuelitos, y estamos gozosos, Señor, pero también queremos recibirte a ti. También queremos que puedas ser parte de nuestra familia y más este día... en nuestro corazón... Señor... estamos de pie en adoración hacia ti... y queremos abrir tu palabra... porque aun cuando anoche cenamos... tuvimos tal vez alguna reunión social... hoy queremos alimentarnos... de ti... queremos escuchar tu voz... y por ello te imploramos... vengas... y mediante tu espíritu... nos hables... en el nombre de Jesús... Amén. Amén. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. ¿Qué le parece si con sus ojitos le dice aquí al de al lado, verdad, feliz sábado y feliz navidad? Dígale ahí al de al lado, verdad, feliz sábado, feliz navidad. Está ahí su esposa, está el abuelito, está... Nuestros amigos tal vez que hemos invitado para esta ocasión Hoy es un día hermoso Hoy brilla el sol No hemos tenido que venir con esos abrigos voluminosos, verdad Que usualmente traemos en estas fechas Así que es un regalo de Dios y gracias también por la historia Que hemos recibido a través de nuestros niños Para nuestros niños ¿Cómo se sienten hoy? ¿Felices? Es para mí un privilegio, gracias por la invitación de esta iglesia para poder dirigir el mensaje esta mañana. Ciertamente nuestros alumnos están en casita, algunos mirándonos tal vez a través de las redes. Algunos se quedaron aquí, los abuelitos se unieron, por lo menos aquí me cayeron dos abuelitos verdad mis padres que vienen de hermosillo así que estamos felices estamos de, de fiesta estamos contentos puedo saludar a algunos también que usualmente no los vemos bienvenidos bienvenidos hoy es un día hermoso hoy es navidad pero también estoy un poco triste saben por qué pastor Zul, se murió moisés me refiero a la lección de la escuela sabática. Yo estuve así como que con a, a, algunos, dirían los niños pucheros, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué triste que de pronto la promesa a un gran personaje, vas a llevar a este pueblo a la tierra prometida y de pronto le dice, eh, acuéstate a dormir, por favor. Creo que esa fue la experiencia en algunos de nuestros hogares. Hoy es el último sábado del año. Estaremos ya en vísperas, próximo fin de semana, de hacer un recuento, ¿verdad? Así como hacen algunos noticieros. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué vivimos? ¿Qué experimentamos? Bueno, en la lección de la escuela sabática se nos murió Moisés. Pero estoy feliz porque estamos por iniciar una nueva aventura. Y ya me di cuenta, mi esposa inmediatamente me dijo, ya te diste cuenta quién es el autor de la nueva lección. ¡Wow! ¡Lo conozco! Sí, mi amigo, claro que sí, hijo de esta universidad y también de mis queridos pastores, ¿verdad? Félix Cortés, de aquellos años también, allá por Hermosillo fue nuestro pastor, el pastor Félix Cortés, y ahora su hijo, autor de una lección. Yo estoy expectante para iniciar esta tarde ya. Así que si usted no tiene lección, no me pidió la Escuela Sabática, lo promocione, pero... Le recomiendo, consiga una, o si no, abra su aplicación. Estamos contentos de poder ser alimentados. Hoy es un día en el que vamos a alimentarnos de la Palabra de Dios. Así que si algunos por allá en casita se acostaron noche, bueno, ya amaneció, ya salió el sol. Así que abran sus Biblias, acompáñenos. Y voy a invitarles una vez más para que vayamos al libro de Isaías. Dios habló a través del profeta Isaías y ahora voy a permitirme leer a partir del versículo 9, en el capítulo 9, versículo 1 perdón, en el capítulo 9, Isaías capítulo 9 versículo 1. Si usted tiene una Biblia, la quiere compartir o tiene un dispositivo, ábralo porque vamos a ir en un ejercicio de alimentación a través de la palabra de Dios.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 el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Versículo 3. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro, el cetro de su opresión, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, porque el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Quiero escuchar un fuerte amén hoy son buenas nuevas quiero vincular dos frases de estos siete versículos no habrá siempre oscuridad porque ha nacido un niño yo no sé si ustedes se recuerdan ese anuncio del médico verdad cuando ustedes yo me recuerdo yo tengo dos hijos verdad mi primera hija estaba yo expectante por ahí pero el médico me dijo entra ven tú ve observa mira lo que hiciste Así que agarra las tijeras, ¿verdad? Porque vas a cortar ese cordón. Era una niña. Nació una niña. Y mi segundo hijo, nació un niño. ¡Wow! Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cómo sentiría María cuando nació ese bebé que ella sabía por el Espíritu Santo que era el Hijo de Dios? Son buenas nuevas. A mí me gusta ponerle signos de admiración. Os ha nacido un niño. Y vamos a ponerlo en plural. Nos ha nacido un niño. Le invito para que lo diga junto conmigo. Nos ha nacido un niño. Una vez más para que lo escuchen allá por las redes. Nos ha nacido un niño. ¿Y qué es lo que significa eso? Que no habrá siempre oscuridad. Saben que cuando yo leí el versículo 5... Dice, todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados. Estaba imaginando todos esos, esos artefactos que usan los médicos, ¿verdad?, para atender pacientes COVID. Sus gorros, sus cubrebocas, sus zapatos ahí, todos sus vestidos que los echan, no sé, a la esterilización o al fuego, se acabó. ¿Cómo estamos soñando con ese día?, pues el Dios a través del profeta Isaías nos está diciendo El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz Hoy es Navidad Hoy es el día para proclamar una buena nueva Hoy es el día para hablar con nuestros hijos De los gloriosos capítulos que nos ha permitido vivir en nuestra vida este año Yo creo que esta semana bien valdría la pena Ayer participamos en una reunión hermosa, familiar... Y una prima mía, ¿verdad?, se tomó el detalle, el detallazo, ¿verdad?, de escribir... Y decir, estoy agradecida, estoy agradecida por esto, por esto y por esto... Aún no hemos llegado al fin de año, pero es el momento para decir... ¿Qué es lo que Dios va a hacer, ha hecho en nuestra vida... Hoy quiero tomar tiempo para considerar algunos elementos para mí sobresalientes en este texto que vamos a considerar esta mañana. Y me voy a permitir leer los versículos 6 y 7, pero en una versión que le llamamos traducción al lenguaje actual. No es muy diferente, pero me arroja luz para lo que quiero compartir con ustedes esta mañana estamos ahora en el versículo 6 versión traducción al lenguaje actual nos ha nacido un niño Dios nos ha dado un hijo y este niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres consejero admirable Dios invencible Padre eterno, príncipe de paz, y él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo y por siempre habrá paz. Su reino será invencible, para siempre reinarán la justicia y el derecho. Esto lo hará Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Me encanta, ¿verdad? Algunas versiones. Cuando tú lees la Biblia es bueno que busques algunas versiones que te pueden abrir un poquito, ¿verdad? El lenguaje que tú puedas y yo entender gobernador me quedo con esa palabra un gobernador cuando yo escucho la palabra gobernador me gusta considerar algo que tengo en mente cuando dice en esas unidades de transporte que uno viaja unidad gobernada ¿no? y luego dice 95 kilómetros por hora no puede ir más, está gobernada eso es lo que viene a mi mente. Gobernada. Un gobernador. ¿Ustedes creen que necesitamos un gobernador? La versión, traducción al lenguaje actual, dice que se le ha dado a ese niño el poder de gobernar. En tiempos en que autoridades gubernamentales están en tela de juicio... En su idoneidad moral, creo que necesitamos un gobernador que venga del cielo. Por supuesto que sí. Pero cuando yo pienso en gobernador, pienso en ti en mí como personas. ¿Será que necesitamos un gobernador para administrar nuestro cuerpo? ¿Sí, verdad? Ya, ya con eso. Ya no comas más te vas a enfermar, un gobernador. A mí me encanta que el Señor, ese niño, viene a constituirse en una voz interna que te dice, detente, no te exaltes, porque es un gobernador que atiende las emociones. Se han dado cuenta que estamos en una época, bueno, Tristemente no hemos salido todavía, yo los veo a todos con un cubrebocas y creo, quiero pensar que todos a donde andamos, también cuando andamos con esos lineamientos, nos ha extraído algunas emociones que no habíamos conocido antes, ¿verdad? De repente, no sé, un poquito más así, nos exasperamos con más facilidad, necesitamos un gobernador, hey, tranquilo, hey, guarda silencio, Ey, hey! no suban la voz, ey hijos, pónganse de acuerdo. Necesitamos un gobernador en nuestras relaciones familiares. Yo diría en nuestros matrimonios. ¿Alguno de ustedes se atreve a reconocer que como que hemos peleado un poco más aquellos que estamos casados? <ríe> Ay, pastor, estamos en Navidad, ¿cómo vamos a hablar de pleitos? Bueno, necesitamos un gobernador. Un gobernador que esté en nuestras gestiones y actividades de trabajo. De interacción social. Bueno, ese niño se le ha dado el poder de gobernar. Pero ahora quiero introducirme a las características de este gobernador. Dice allí que es un consejero admirable. Ahí en el versículo 6. Consejero admirable. Hay alguien en esta mañana que dice, yo necesito un consejo un consejo bueno el niño es un consejero admirable y de pronto decimos yo no necesito un consejero yo estoy bien yo así soy me llama la atención que Dios a través del profeta Isaías habla de un consejero porque cuando no sabemos qué hacer cuando requerimos un consejo Dios envía a su hijo y reposará, Isaías 11. Si ustedes giran un poquito la, la página en Isaías 11, los versículos 2 y 3 dice, Reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría. Me gusta detenerme en algunas palabras que, que, que cobran significado. Espíritu de inteligencia Espíritu de consejo y de poder Espíritu de conocimiento De temor de Jehová Y el versículo 3 dice Y le hará entender Diligente en el temor de Jehová No juzgará según la vista de sus ojos Ni arguirá por lo que oigan sus oídos Usualmente Nosotros juzgamos por lo que vemos Ya lo dijo verdad el profeta allá en Samuel, se lo dijo Dios a Samuel, tú miras lo que está delante de tus ojos, pero Jehová qué cosa mira? El corazón. ¿Dónde podemos encontrar un consejero que juzgue por encima de las apariencias o de lo que se ve? Quiero decirles que el COVID nos ha dejado algunos consejos. <ríe> Profe Harper, no sé usted si usted se había puesto a pensar en esto. Y te, te hago la pregunta. ¿Qué consejos te ha dado el COVID? Hay un dicho que dice, más vale solo. Pero el consejo dice, no es bueno que el hombre esté solo. Cuando esto empezó, ¿verdad? Por ahí el 19, le digo a mi esposa, bueno, ¿y qué va a pasar si tú te enfermas? ¿Qué va a pasar si yo me enfermo? Bueno, pues aquí tenemos dos habitaciones. ¿Así? ¿Ah, no dijimos que en las buenas y en las malas. <risa> buena buena reflexión. No es bueno solo. Ustedes recuerdan lo que dice Eclesiastés 4:10. Me encanta cómo la palabra de Dios tiene consejos. Eclesiastés 4:10 dice porque si cayeron, en el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo. <risa> no hay quien lo levante. Ahí se queda solo. ¿Saben ustedes que en época de COVID se han detonado los divorcios? Ay, pastor, ¿para qué lo recuerda? Ya sabemos. ¿Por qué? Porque las emociones se han desgobernado. ¿Se dan cuenta lo que significa ese niño? Por eso tenemos que poner los signos de admiración. ¡Os ha nacido un niño! Pero la pregunta es: como se les dijo a los niños, ¿nació en tu corazón? ¿Tiene un lugar predominante en tu corazón? La palabra de Dios, lo que se registra de ese niño son consejos. Cuando yo leí el capítulo diario, y aprovecho para recordarles, estamos en Apocalipsis cerrando ya. La palabra de Dios, saben que estamos leyendo un capítulo de la Biblia diariamente, si tú quieres aprender a valorar los consejos, yo esta mañana aprendí algunos, mira el consejo que yo, Apocalipsis capítulo 3, dice, yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto, <risa> cuando yo bueno, yo cuando leo la Biblia, profe Harper, yo, yo estoy atendiendo al consejo, es el mensaje a la iglesia de Sardis, pero de repente dice, tú tienes apariencia de que vives, pero estás muerto, ay, ay, ay, el consejero me está diciendo, hey, a mí no me vas a venir con las apariencias, porque ya lo vimos ahí, no, él no juzga por lo que ve, él juzga más adentro, y cuando yo seguí leyendo, encontré, algunas declaraciones como que, mira, yo te aconsejo, yo te aconsejo, versículo 18, estoy ahora en el Apocalipsis 3, yo te aconsejo que de mí compres oro, eso lo leí esta mañana, porque el consejero está buscando espacios y momentos para hablarte a ti y a mí. Oro refinado en fuego para que seas rico y vístete. Dice, con una vestidura blanca, y unge tus ojos con colirio. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete. Consejo. Atinado consejo. Si esta mañana yo estoy hablando a alguien que necesita un consejo, te quiero recordar que ese niño que nació en Belén es un consejero admirable. Y cada día te quiere dar un consejo. Pero si lo ignoras, entonces te quedarás sin consejo. Mira lo que dice segunda característica. Dios invencible. Invencible. Esta característica que se describe ahí en Isaías, me impactó. En un mundo de conflicto, donde parece que lo bueno está por extinguirse, donde abrazadoramente el mal está tomando posesión, donde parece que todo está en deterioro. Hay una descripción de ese niño. Es un Dios invencible. Y te lo recuerdo en Isaías, perdón, en Apocalipsis 1.8. Apocalipsis 1.8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor: el que es, el que era y el que qué, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y ahora mira el versículo 18: el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y esa siguiente frase, por favor, dígala conmigo. Esa siguiente frase tiene que cobrar significado en esta época donde estamos atendiendo y despidiendo a nuestros amados de manera más constante. Me refiero a funerales. ¿Y tengo qué cosa dice ahí? Y tengo las llaves de la muerte cuando yo leí ahora refiriéndome a la lección de la escuela sabática una declaración que dice para el creyente la muerte es un asunto trivial ¿sabe qué es eso? trivial no tiene importancia ¿cómo que no tiene importancia? trivial wow a mí me llenó de de paz, a mí me llenó de esperanza Porque si yo tengo un Dios invencible Es alguien que tiene en las manos la llave de la muerte Y si me enfermo, lo peor que puede pasar es morir Pero si eres un creyente, esto es un asunto trivial Me, me pongo a pensar cuando Moisés cerró sus ojitos y dijo no puede ser Señor dame chance por favor yo quiero yo quiero entrar no Moisés no vas a dormir ¿cuántos de nosotros decimos voy a llegar voy a planear voy a construir voy a y de repente el Señor dice acuéstate a dormir no puede ser Sí, porque yo tengo algo más significativo para ti. El sueño de la muerte. Dios, ese niño dice, es un Dios invencible. Pero una tercera característica es Padre eterno. Estoy describiendo algunas características registradas en Isaías capítulo 9. No sé si usted ha entendido esta palabra en todo su esplendor, padre, padre. Cuando hay ausencia de padres, cuando un niño no tiene un padre, no tiene una madre, Dios dice, yo te envié a mi hijo porque él es un padre eterno. <risas> y cuando alguien dice, ¿y qué es eso de padre? Bueno, es el cuidado protector. Es lo que Cristo significa para nosotros queridos. Alguien que te apapacha, que te acerca a ti sin cubreboca. De pronto decimos, sí, con él. Es mi papá. Es que viene viajando. Es mi papá. Es mi papá. Y ahí nos recostamos. Yo recuerdo y, y mi padre está aquí, ¿verdad? fuimos víctimas de, de un accidente terrible y recuerdo cuando después de hacer todos los arreglos allí llega mi padre, ¿verdad? Ah, como que aflojas, aflojas todas las emociones y, y rompí en llanto no, no, nunca me había pasado, nunca me había pasado mi, mi papá se quedó así como es el sitio seguro, es a donde tú eres tú a donde tú dices, Señor, yo no entiendo qué está pasando. ¿Por qué tengo que pasar esto? Pero ahí está tu papá, Padre Eterno, antes de ti, después de ti. Pensó en ti y cuando vayas al descanso, seguirá pensando en ti. Por eso la muerte es algo, algo trivial. Porque yo tengo un papá. Dice, Padre Eterno. Ahí en el Salmo 103, versículo 3, 13, dice... Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Hoy es Navidad, queridos. Hoy tenemos que reflexionar en que no estás solo. No sé si tu papá ya no está contigo en esta Navidad. Dios lo llamó al, al sueño de la muerte. Pero tienes un Padre eterno. Es probable que alguien, aun cuando lo tiene, no está aquí. Por diversas razones, refúgiate en tu Padre eterno y dile, Señor, muchas gracias por ese niño que representa para mí la seguridad, representa para mí la protección. Y voy a concluir con esta hermosa declaración: un príncipe de paz. ¡Wow! ¡Qué necesidades tenemos! en una era de incertidumbre en una era donde no existe la paz Isaías 32 versículos 17 y 18 vayan conmigo por favor Isaías ahí en Isaías capítulo 32 versículos 17 y 18 el efecto de la justicia será paz el resultado de la justicia será tranquilidad y seguridad para siempre. Versículo 18. Mi pueblo habitará en una morada de paz, en habitaciones seguras, en frescos lugares de reposo. ¡Wow! ¿Has perdido el sueño últimamente? ¿Tú sabes lo que significa tener una noche completa de sueño? Es un regalo de paz. No tenemos que ponerle simplex, Dalai Tiazepan, no sé. Pero escúchame bien. Es el resultado de la justicia. Es el resultado del, del perdón. Es el resultado cuando ese príncipe de paz viene y pone el orden. Porque este mundo donde tú y yo vivimos ha sido infectado por el pecado. Pero el Señor Jesús viene y pone orden y dice, si la ley demanda muerte, porque se cometió pecado, yo ofrezco mi vida. Eso es paz. Por eso tú tienes que dormir tranquilo. Yo tengo que dormir tranquilo. Sí, pecamos, nos equivocamos. Erramos. Tal vez al, inicio, al cierre de este año podemos hacer un recuento y decir, ¿Cuántas veces hería a mi esposa? Me exasperé. Me tuve que ir a dormir a otro cuarto. ¿Cuántas veces eh, levanté la voz? Y, y Discipliné equivocadamente a mis hijos. Le contesté mal. Quiero que duermas tranquilo esta noche pensando que ese niño representa un príncipe de paz. ¿Y sabes lo que da saber eso? Un descanso tranquilo. Así que, el apóstol Juan, sí, el discípulo amado, cierra, cierra estas cuatro características que esta mañana hemos querido compartir con ustedes, que va de consejero admirable, Dios invencible, un padre eterno, un príncipe de paz. Y la pregunta es, ¿por qué razón dio Dios a su hijo? ¿Y qué dice Juan 316? Porque de tal manera amó. ¿Lo quieren decir junto conmigo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo. Para que todo aquel que en él crea. No se pierda. Y tenga vida eterna. 1914. Solo algunas horas. Durante la, segunda, la Primera Guerra Mundial, un grupo de soldados que se debatían entre sí, los aliados alemanes, los belgas, los franceses, se dieron una tregua. Habían escuchado esta historia. Es una historia increíble. En medio de una guerra, de repente por ahí se levantó, no, no sé cómo empezó, una banderita blanca. Empezaron a encender unos, uno, unos arbolitos ahí con luces. Y de repente alguien, ¿verdad? Ahí entre los idiomas, eh, yo no disparo, tú no disparas. No sé cómo empezó, pero dice la historia que se registra en un libro, Noche Silenciosa, que se dieron una tregua. Y empezaron a cesar los balas, los bombas, los cohetes, ¿verdad? Como en, estas, en estos días son tan comunes. Y de repente algún soldado por ahí se levantó con las armas abajo. Los, estaban los enemigos allá y empezaron a intercambiar. Era Navidad, 24 de diciembre. Y de pronto empezaron, ¿verdad? A interactuar. Y empezaron a hacer ceremonias para sepultar a los que estaban caídos. Dice que hasta jugaron fútbol. Sí, los enemigos estaban jugando allí. Estaban en una tregua de Navidad. Eso la historia lo registra. ¡Wow! ¡Qué maravilla! De pronto, alguien por ahí sacó un salmo y empezó a leerlo, ¿verdad?, en dos idiomas para que todos estuvieran entendiendo y empezaron a interactuar. ¿Y saben qué? Se intercambiaban los pines, así como los conquistadores. ¿Verdad? De recuerdo. Van va para allá, ven para acá y, y, y se... ¡Wow! Yo diría, en, en esta época sería el dicho, sin cubreboca, ¿Verdad? Empezaron a interactuar. ¡Qué maravilloso! ¿Por qué razón? Porque un niño no se es nacido. Se hizo una tregua. ¿No te gustaría experimentar en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar, una tregua? Este es un buen día. Este es un buen día. Si por alguna razón hay alguna guerra o diferencias o... Bueno, es un buen día para decir, mira, es Navidad. Ven acá, dame un abrazo. Venga. Vamos a hacer las paces. Vamos a pasarla bien. Por supuesto que esta tregua... No duró mucho tiempo. Cuando empezó el nuevo año, por órdenes de las autoridades, dijeron, ¡Ey, estamos en guerra! ¡Sigan, vamos! Como que los seres humanos nos dicen, aquí se trata de pelear, ya se acabó Navidad, y sigue peleando. Qué triste, ¿verdad? Sin embargo, hoy es un buen día para hacer una tregua. ¿Por qué? Porque ha nacido un niño, y su nombre es Jesús. Quiero invitarte para que le des un lugar en tu corazón. Quiero invitarte para que hoy sea ese día para decir, Señor, vive en mí, en mi casa, y trae, por favor, consejo, consejo. Tráeme, por favor, ese son de victoria, como de trompeta, que vamos a vencer. A mí me encanta esa declaración. Tenemos un Dios invencible, porque cuando tú ves la lucha en la que nos toca vivir hacia el final tú te vas a dar cuenta de las palabras de Dios a Isaías vamos a vencer queridos esto va a acabar no habrá para siempre oscuridad Dios ha nacido y es la luz de la humanidad que Dios pueda darnos esa paz ese es mi deseo quiero invitarte para que cierres tus ojos e imploremos por ella Padre nuestro te alabamos. Eres nuestro Dios. Has enviado a tu Hijo. Hoy es Navidad. aun cuando ciertamente no es tal vez una fecha en la que sucedió. Pero nos unimos, Señor, a la celebración para recordar a nuestras mentes, a nuestros hijos, a nuestros amados. Que es momento de detenernos en una tregua de paz. En un momento de reconocimiento. A donde, Señor... El consejo atinado, ese Dios invencible, ese príncipe de paz, se hace presente en nuestros hogares. Y alabamos tu nombre por ello, Padre. Pongo en tus manos cada hogar, cada matrimonio, cada familia. Probablemente algunas compuestas que se han reunido o a la distancia. Padre, obra, ese milagro de una tregua como en aquel momento en 1914, donde ese niño Jesús hizo la paz. Señor, danos ese regalo hoy. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.